Tío. Rick Flamingo han limpiado la entrada antes había sangre Le ha puesto una cerradura diferente Hijo de puta Me recuerda al capítulo de Simpson en el cual Homer viene de su casa con unos feriantes tío O sea, por un eh, por un aro, ¿no? What? No, it's us. Oh, shit. Really? Mira, mira el cuchillo, eh. Mirate el cuchillo, gente. Okay, qué guapo, oh, tío. Qué puto bola. Está muy guapo, tío. Hello, ¿Por qué esta la sangre ahí todavía? ¿Qué? No. Yo solo te voy a clavar en el ojo pocho ese El cuchillo Me recuerda a tropiezos estelares el bicho este Está nublado, siento que no haya tanta luz tío. Olvidé lo psicópata que era eh, ¿por, qué? Eh, ¿por, qué? Eh, ¿Por qué no te quedas con él por ahora? fue uh, we'll, we'll Por el puto cuchillo en la polla, tío. No, puta, turning puesto de eso? Tommy Let T-Rex F, apuñalar. ¿En... ¿En serio? Si <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> sí, a fuck? chingaste a tu madre, <risa> <Jenen>. <risa> <risa> <risa> I've okay, he's Let's try again later then. <ríe> vale, me va a encantar poder pegarle una puñalada, tío, a quien nos está dando las instrucciones de cómo sobrevivir en este mundo, tío. <ríe> ah, o sea, simple. Tiene el mismo. Oh, ¡Qué caca eso! No me mola. Tiene el mismo. Tiene el mismo diálogo de antes. ¿En serio? Ah, o sea, ¿pero qué pasa? ¿Eh? ¿Es aquí arriba? El ADN a ti, eh, a ti, Thor. O sea, ¿pero dónde? O sea, ¿aden aquí? Eh, what? ¿Aquí? Entiendo, ¿no? Sí. El ADN. ¿Qué le habrá el modo roto, tío? Entrega. Guapísimo. Bueno, ahí va. Tú eres un real Barry Hunter ahora. Oh, barry Hunter ahora. Vean esto. Creo que estamos realmente haciendo esto. Sí. <risa> Qué guapo, <me ha> tío <risa> O sea, el juego no tiene ningún tiar, eh Pero debo decir que está muy, muy guay La verdad Tengo ganas de hacer otra misión ya, o sea, literalmente Me mola tiene mucha profundidad de, de personajes, ¿no? Todo el rato, obviamente Se ve como muy, muy gracioso Sabéis dónde voy, ¿no? Con mil a lo mejor me puedo comprar algo nuevo. No asumas que vamos a morir, a morir tío. ¿Puedo pegarle otra puñalada? No, no. Ahora te dice vea eh, con el señor Knickers. Señor Kipps. Señor Kipps, ¿qué es? O sea, es la tienda, ¿no? De antes, allí. A ver. Sí, ¿no? Es eso, es la puta tienda, ¿no? ¿O no? Si no es la tienda, quiero ir a. ¿Eh? Pero ese señor Skip huele a caca, cabrón. ¿Eres tú, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culero para él! ¡Ja, ja, ja, ja! qué culero para él algún tambor, tío! Vale, vale, los instrumentos son para ellos. Entiendo. Vale, vale, entiendo. Entiendo. ¡Qué gracioso, tío! <risa> el hordo, el cara hordo tío. Eh. Sí sí sí sí sí sí. G3 sí, cartel. Sí. Vale, el, vamos a pelearnos contra toda la mafia, tío. Qué guapo, tío A ver, obviamente hay que tener en cuenta También por supuesto que es full eh, Lore, ¿no? De lo que está pasando en los juegos Si no, sería jodido right and ah, dale. Me hace un par de misiones más <risa> ¿Lol? ¿Krubis? ¿Douglas? Qué guapo el diseño de los bichos, tío O sea, cómo me mola, loco Cómo me mola el diseño de los bichos, tío Guapísimo Vamos a poner gente Let's go Me gusta que sea tan así en chop chop Es como el Monster Count Que pillas en el tablón eh, la recompensa Y e inicias la, la misión Eso me gusta Me gusta bastante Está bastante guapo Creo que tiene un modo multijugador eh No obstante Creo Entrando a pensionar la jungla Hostia qué guapo Explorar la jungla ¿sabes? Increíble Se ve muy bonito tío Se ve puto bonito ¿Muero? Sí, ¿no? Ahora oh, shit. Hermano, ¿tú qué coño eres? O ¿Ellos? El 2! ¡N -2! ¡N -2! ¡Ah! Vale, le acabo de meter Un puteazo a eso, se fue volando, gente Concho su madre! O sea, qué fumada, tío Y eso... No puedo enganchar a nada El mundo de las dronjas existe, gente me mola el mecanismo también de los bosses, ¿eh? entrando a bifurcación de ríos. Voy a ir por allí, ¿vale? A ver si sí, hay algo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Let's go! Es que necesitamos dinero para los upgrades, tío. O sea, joder. Ah, uno de tres hay aquí. O sea, uno de 34, cofres. LOL. ¡Coño! ¿Qué es eso? Vale, hermano, os voy a, os voy a reventar con el cuchillo. Bueno, me parece divertidísimo eso. No abra el cuchillo, tío. Vale. Me mola el low motion <risas> Matase a enemigo con, eh, con, con Cualquiera con pistola Súper gracioso, tío ¿Eh? Aquí no me puedo tirar O oh, bueno, sí, sí, me lo gente. A ver Me mola ir explorando el mapa De poco en poco, pero claro, o sea Aquí no hay nada para que yo pueda subir Ah, eso, o sea, arriba. Lol. Vale, paso por aquí. Espero que suba. Vale, si sí sube... Ah, entonces sí puedo subirle, ¿no? Yo creo que sí podré subir, gente. No tiene doble jump. Como me va a ir al principio, pero yo creo que sí, ¿no? Subiría. Pues oh, a ver... En la vida... Hostia. Mugueo. Me muero. A ver si lo puedo tirar. No. Me muero. Demasiado Vale, nada, seguimos Es que están como rojas, no sé si podré llegar a pegarles y... Borcarlas, ¿no? Obviamente, como las otras Y esto, tío, la polla, ¿eh? Mirad los mecanismos, tío Súper guapo. Voy para el otro lado, ¿vale? Un momento O sea, estoy seguro que si le di ahí hará... ¡Algo! Yo creo que no, me da cara de hacer el gilipollas Voy, oh, oh, vaya. <risa> vale Igualmente por aquí, arriba se podía subir, ¿no? Ok Me mola Oye, si vas a eh, andar jodiendo por ahí Matando a lineas, intenta ser útil también y, busca, eh, y buscar a mamá y a papá A lo mejor tiene suerte de Encontrarlo en este mundo paralelo, ¿sabes? En este puto universo paralelo Pero literalmente no eh, tengo idea De por dónde empezar Suerte. manning Y what, what is this? Vale. Muy rapidinho, gente. Supongo que se me cerrará, ¿no? y ¡Oh! tal. ¡Sube! ¡No! Goddammit, fucking burns, fucking burners, eso digo yo, cabrón. ¿Cómo no ha subido por el árbol? ¿LOL? Vale. ¡Súper guapo, tío! Oh, this hurts me too, you know? Menos mal, menos mal. A la E. ¡Hostia! Lo que hay arriba son míos, ¿eh? Bueno, vamos a darle rapidinho. Son ¡Somebody! Shake that shit! ¡Nice! ¿Y por allí? Vale, vale, nada, nada, na. <coughs> Me recuerdan a... A las avispas metálicas que había En el, los Simpsons High and Run Pero humanas, o sea De, de carne y hueso ¿no? De sotoras Súper guapas las misiones eh Fuera de coña, a ver Todas tienen una, una dinámica diferente ¿Y esto? ¿Ah? Son topo, una guarida de Furgel. Vaya, eh, de... en serio, ¿Burgels? son chihuacas. Increíble, ¿qué pasó, Ibu? Para que no te rayes, ¿qué pasó ese Ibu? ¿Cómo estamos, gachón? How much ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo está yendo, no? Que dentro de una estamos en puta navidades. Ahí estamos probando este jueguito, el Hide Light, que está increíble, la verdad. Súper eh, súper igual, profeno. Súper, súper guapo. No te voy a mentir. Increíblemente guapo, tío. Lo único que no es tier, No es tier, tío. Pero bueno. No obstante, me va de verga. Me lo haré poquito a poquito. Mira mi nombre. El principio, eh, el, el principio del que bate, eh. En verdad, eh, la polla, el principio del que va, eh, está bastante guapo. Es como eh, un Shadow ya Está guapo, pues, en verdad. Me bola. en verdad te caso, eh. Yo nunca me he puto cambiado el nombre de, de Twitch, eh. Bueno, en verdad, ni, ni me lo cambiaré, obviamente. Pero, hostia, está guapo en verdad ese. Me recuerda mucho a los nombres típicos y ibuprofeno de, del LOL o del Valorant cuando alguien se llama, yo que sé, como. me entendéis? Que va de. Que va de rule, eh, cosas de ese palo. Me parecen graciosas, tío. ¿Y cómo te va, gacho? ¿Cuánto tiempo? Ahí estamos, tío? en este juego 100% recomendado si tenéis el Season pass Va a ser. ¿Lol? O sea, en plan, ya sabéis, está punto gratis en el Season pass y está muy guapo. Hombre, si os mola, Regan Morty, claro. Tenemos que salvar a estos bichitos, ¿En serio? Guapísimo, tío. Ellos, ¿Qué está? Ellos que se la está jugando, cabrón. Y que te troce... Me mola las animaciones un huevo, tío. Ah. Os libero y no me pegáis, ¿no? Os parecerá bonito, ¿no? Más, más huevaso. Vale, easy. Easy, pues... Easy, farm. Me mola esto del combo. Está muy guapo, eh. Voy a bajarle El volumen ahora o sea, Sé que está alto A toa Súper guapo, tío o esa. No sé La verdad es que me... Se nota cuando me gusta mucho un juego O sea, realmente ¿Se podrá partir? Me mola demasiado, tío O sea, a ver También es que soy muy fan de Rick and Morty Literalmente Voy a liberarlo, tío Igual, eh Anyway lo voy a liberar para morir <risa> Me mola mucho los cofres, tío Eh, qué ganas tengo del Final Fantasy VI eh Hostia puta También tengo altas putas ganas, tío Aunque sé que a lo mejor, bueno Como sabemos, crisis Core que se lo estuve viendo esta mañana al leer capo Hostia la leche, tío Se le pira, eh, se la han pirado <risa> What? Han reutilizado mucho, tío ¿Dónde está la papaya? ¿Esta es la papaya? Ah, o sea, hola, ¿patí mi cola? ¿Cómo subo? ¡Puta! ¿Desde aquí arriba? Vale, vale, sí, sí, sí, de aquí arriba No, pues sí, debe de ser así No quiero dejar ningún puto sitio sin lootear, gente Soy un poco ro Bueno, eh, eh, ro rogador de, de farmeo, ¿no? Pero No voy a poder hacer eso, ¿eh? Esto no lo puedo hacer Pues sí, en verdad, mira, hostia, ¿qué? ¿Qué está? O sea, se me ha quedado Me molaría pillar esa recompensa, tío, oro A ver Voy a intentarlo, gente Fallido ¡Ah! Nada, nice. nah, vamos a pasar tres pitos oh, No, no, en verdad no, no voy a pasar tres pitos Yo voy a hacerlo desde aquí Seguro que puede, en la vida Necesito subir ahí arriba Vale, sí que puede Ahora se me cierra Increíble Coño ¿Cómo no se va a poder si está ahí, joder? ¡Hija! Let's go Súper guapo He estado ocupado todo este tiempo por eso eh, no He podido pasarme aunque eh, sea un poco por aquí A ver, obviamente en ese aspecto eh, Voy a bajarle un poco más el volumen, tío Si en ese, en ese sentido tenéis eh, prioridades eh, Twitch se queda un poco atrás, ¿no? O sea, es más que obvio que también lo que ha pasado y lo que pasa ahora, o sea, en esta semana, y profe, no. Eh, los más pequeños, los más grandes, estáis ahora mismo. Eh, a no ser que sea, por ejemplo, eh, Pibardo, ¿no? Que está en Chile, que ya habéis pillado vacaciones de verano, o sea, los más pequeños, pues están como tranquilos y, y, y de ¿sabes? fuera de, de. de. bueno, de presión de clases, tío. Y es normal también, leñe. ¿Y el Morbid? ¿Dónde está? Eh, Morbid, de Morbid, ahora mismo estará super focus el gacho. La última vez que dé hace dos semanías con él. Y, eh. LOL. Y nos fuimos a tomar algo. O sea, por ahí. ¿Qué es eso? El video es que es un puto oso, tío. Vale, no te mataré, vale, porque no me deja el juego. No tenemos por qué matar a todos. ¡Ahhh! Pero eh, ya no se mete a streamear como antes Sí, o sea, ha streameado Sí, sí, en este tiempo ha streameado si no chief ¿qué? ¿Cómo que? Qué qué, ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale, entiendo das... Pero ahora estará más, más ocupado también, obviamente Y va, ahora A ver si en navidades Aunque no sé, sabes realmente No sé si salir, es algo poquísimo Pero eh, quizás pues, pues queda con él, ¿no? Aunque sea, en navidades Por lo menos sería óptimo y así lo veo al gachón, ¿sabes? Pero hace dos semanas que no lo veo, dos semanillas. En persona, digo. Por el canal, sí, o sea, por el canal sí se pasó. Antes de ayer estaba. Lo que pasa es que estaría haciendo algo. Y eh, estaba viendo el directo. Que fue cuando nos raideó Cerrelo la semana pasada. Estamos jugando al Marvel Snap. Sí que estaba. ¿Qué, qué es eso? Puta. ¿Cómo mola el puto juego, tío? O sea, fuera de coña me mola, ¿eh? Vaya headshot Uh, Interesante, Sabéis lo que se viene, ¿no? Con esto, ¿no? Y todos los dos esos allí, compadre No me me van a comer pelo ¡Bum! Vale, voy a intentar agachar Las menos bala posible. No sé para qué coño Lo he puesto en difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil Mano Que me vas a trolear tú a mí Os corto por la mitad, cabrones A ver si me deja tirar No puedo ¡Ah! Me mola mucho, tío Me mola Si hago eso Nadie Me flipa lo sangriento que me, me mola Me mola Bro, bro Si siempre me vais a dar una animación por explotar Os voy a explotar con el cuchillo Always ¿Eh? Había un nota Where? Eh? Okay, right, right, ¿Qué hace ellos? ¿Notas ahí arriba? ¿Qué? ¿Se ha quedado bugget? ¿Se ha quedado bug honest, really ¿Se ha quedado Buggy el paño? ¿Puedo salvarlo? No puedo salvarlo, tío Bro, es fila de bichos, eh Guapísimo eso, tío El cuchillo Ya o sea, me ha flipado una puta barbarie Rollo, tío con el cuchillo a todas, tío Mejoraré el cuchillo, eh Si se puede Lo voy a hacer, eh 100%. ¿Y esto? Eh, eh, bro Te quiero ir estoy explorando tu mundo Mamá huevo Wow, oh, shit Yo ese es más grande Contra más grande Antes caes Mamá huevo en la próxima base, vale Eso ¡Ajá, Jajaja, qué guapo! Como un bruto, tío Vale, le voy a tirar esto ¡Ah, son dos! ¡Hostia! Vale, me quito el medio del pequeñín Como todos son medio bobos, tampoco... ¡Hostia, que me pegan con razos, ¿no? De loco Al ah, cuchillazo vivo, y yo guapísimo, tío Me mola, ¿hay más tropas? ¿Hay un fucking kidding me? ¿Cómo llega ahí arriba? Vale, Ajá, no he dicho nada. Hostia, el Dash, claro. ¿El Dash? Más molado el Dash, es eh, un huevo. Vale, tiramos ahí una bomba de esta Vale, Y sí, sí. Qué guapo, tío. A ver, si llega? ¿Llegas? ¿O oh, qué putada? No llega. Hostia, un Brutus. Me muero. ¡Ah! Dios, eh. Se nota que es tan difícil, tío. Me pasa un poco, eh. Dame vida. Dame vida, mamá, huevaso. ¡No tengo todavía! ¡Ah! ¡Haya! Ha dicho Haya Y yo, qué guapo Me mola mucho el juego, tío Seguirá A ver Obviamente No es un triple A Como hemos estado hablando Con el Ivo antes Y yo, ¿qué es eso? ¿Me ha una granada? ¿En serio te atreves a tirar? Mamía? ¿Una granada, bro? Vale, se auto-restablece obviamente vida sola Así que worth it Qué guapo, tío uh. Me mola. Habla eh, con los. ¡Moplets! <risa> me mola porque es la segunda misión y tiene una dinámica totalmente diferente a la primera, ¿vale? O sea, literal. O sea, me jodería. ¿Qué coño, tío? Los Fublets. A mano de Krubis, tío. Eh, ¿Dónde está Krubis? Qué guapo, increíble, por fe, el juego está súper chingón. Lo tienes en el Season Pass, tío. Yo porque me dieron una, una, una promo para promocionar el Season Pass durante 90 días y me ha cuadrado al hilo. O ¿Sabes como anilla ardeo ha venido porque.? Eh, o sea, lo, tenía, lo tengo de hace tres días. Pues hace tres días que por supuesto podemos gozar de decir que tenemos este juego sin pagar nada, tío. Increíble. Aparte de más jugarlo, eh. Literalmente yo. <ríe> Tanto guapo, tío. ¿Sabes? La, la única putada es que... Está full inglés, ¿no? Pero el inglés es muy básico y además está lleno de, de palabrotas y brufeno. Lo único también es, si estuviese en español, madre mía. Cuidado, eh. Dicen bastantes cosas eh, duras. Si una fumada, tendría que poner más 18 seguramente en el directo. Encuentro una forma de ir alrededor del río. Vale, vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, es un tipo en una mansión. Ese es el plan. Saber Me encanta, tío. Ah, bueno, cojones, a darle Y yo, increíble. De loco. Va, darle. Tío, ¿puedo hablar con todos? <risa> el universo de los furros, loco. Aquí se vendría más de uno, eh. A buscar furros, gente. La concha de la lora. Guapísimo. Guapísimo. Bueno, nada, de, de los furros, tío. De loco. Eh, voy a explorar un poco si me lo permitís. Es que soy un poco flipado y necesito explorar, tío. Porque sé que aquí hay recompensas. Suculentas recompensas. ¿Qué coño? Muy, muy simpático el juego, eh. Súper simpático, podré sabar, salvarlos ahora Podré salvarlos ahora O sea, todos los que estaban enjaulados, digo Que lo tenían como cautivos ahí en la puta tribu esa my shot. Eh, Michael Opshot, Vale, ahí debe de haber algo, gente Aquí arriba debe de haber algo, concha su madre wow Uy, el DAS es genial, eh ¡Hala! Hay otro que Kirstar de estos aquí Ojo, te he conseguido cristales transportadores acabas de encontrar un cristal transportador. transportadores Puedes encontrar eh, estas valiosas gemas dentro de los eh, lugloops Y eh, bases de eh, eh, transposición eh, Que están eh, despejadas del enemigo Vale Qué guapo O sea, aquí voy a poder... La salió Bloto Oh, mira esto Consigo un cristal... ¿En serio? Me lo quiere... Lo, lo, lo quiere vender ya, ¿no? Por Wallapó, ¿no? El cristal de teletransportador <risa> <risa> Sí, soy mono, pero estáis como bajo los efectos de las bronjas, tío. Increíble. Y busca mucha gente eh, Uy, perdón, el Luis Enrique, entrenador de, eh, de los porcinos eh, Fútbol Club, sí, o sea, a ver Daros cuenta del dinero que hay ahí Y busca bastante gente, claro, o sea, daros cuenta de lo que buscan Son creadores de contenido de videojuegos, mi hermano Álvaro Y para anexarlo a, a lo que son El mundo de los esports competitivos Asegurarte a la gente que se va a jubilar O que va a inspirar su contrato para poder llegar a asegurarte Que ese chaval chavala va a estar ahí representando a Koi Está bastante guay, la verdad Mola muchísimo te acabo de dar like y respondí al Twitter eh, a tu eh, vídeo de coi A ver si hay suerte, muchas gracias mi hermano Sergillo Se agradece, es que claro, eso también es lo que iba a decir Lárbaro O sea, se nota muchísimo cuando ya Una persona que ha rellenado eso O sea, porque sé de varias, por ejemplo, el Elite Tyton, El hombre este de Only Indies El hombre este que es de... ¿Qué dijo? ¿Que era de, de Perú? No, de Perú no, tío Era... Era de Chile, es chileno El chaval este que sabe, sube lo de Only Gameplay Oli Indies, perdón Que es un hombre así, carbito, Que tiene treinta y pico años Que la mayor parte del tiempo son eh, ahora mismo vídeos de juegos indie Que lo veo bastante, la verdad Pues se nota presentar también la solicitud, Pero claro, él ya conocía incluso, iba a estar en el competitivo de League of Legends O sea, es la cosa Pero también que decir que está Sky Que Sky ha sido contratado básicamente ahora Al final si era con la pared, literalmente Rubén, ole tus huevos, tío Vaya paranoia, está aquí muy, mucho tiempo atascado Gracias, eh, os lo juro de corazón Se me pira Cuando hay una parte de puzzle, la verdad que... Buf, cuando hay una parte de puzzle, me cago encima <risa> Te lo juro bueno de corazón Rubén O sea, ayer con el Hello Neighbor Estaba re loco, pero por mis pelotas que me lo hacía ya, tío O sea, por mis huevos que me lo hacía ¡Ah! ¡Joder! <risa> y me muero Súper raro, también decir que no lo, no lo... O sea, es que no sé cómo... No sé cómo llega, llegaría a intuirlo, obviamente Si yo todas las demás paredes las he visto así Como que le tengo que pegar de enfrente Entonces lo que yo quería era pegarla a la puta pared Y muchas gracias a nuevo, Sergillo, tío Muchísimas gracias porque también es normal, ¿no? Son personas que tienen... Las personas que han echado eso de COI Son peñas muy muy grandes, muy gordas En plan, rollo, que tienen ya sus 3.000 personas No le hace falta estar en COI, ¿me entendéis, no? Ya sabéis ahí por dónde voy En plan, son ricos ya, hermano ¿Sabes? Tienen, pa tienen patrocinio por todos lados, churras. sí también te digo que hay gente que tiene la cara muy dura He visto usuarios de Twitter con él verificado Con más de 50k de seguidores, tanto en Twitter Como en Twitch, y piden entrar en Coit LOL, es muy egoísta porque Esa gente ya son influencers y viven de eso A eso voy, tío, o sea Mira que, me lo, que lo haga el chaval ese Y yo, el Only Indie, mira lo respeto Porque, bueno, lo respeto Respeto a todos los que hayan hecho la candidatura Obviamente, pero, tío No es un creador de contenido Que queda, pum, Sergillo Tiene tres mil personas Mano El chaval ese sube vídeos de Demos de, de, de videojuegos indie. Que van a salir, por ejemplo Y después se los hace cuando salen Y yo Eso es bonito ¿Me entendéis? Pero, bueno, Al mismo tiempo te quedas un poco rayado De la perspectiva que tiene la peña O sea no sé, a ver qué pasará, ¿no? Dijo Fanzero el día 31, ¿no? De diciembre es cuando iba y eh, chequearía eso. Está bastante bien, rellené el formulario, lo miré más de una vez. Eh. También, obviamente, a ver, daros cuenta que me. Es que los requisitos que, que pedían para hacer el vídeo, ya me entendéis, eran un poco. Eran matizados, eran muy matizados. Y entonces he visto erratas en otros eh, vídeos que La mayor parte del tiempo lo he estado analizando Porque lo subí con la calentada Digo, uh, lo tengo que subir ya, hermano, quiero subirlo ya Y ese día terminé, eh, o sea, empecé el, el directo más tarde, tío Con la ilusión, para que veáis cómo vivo eso ¿eh? Y otra nota, no verá ilusión, ya sabéis a lo que me refiero Verá dinero, tío Verá dinero y una oportunidad de, de ser infinitamente famoso no Yo solo veo poder llegar a conocer Por supuesto, como ya sabéis A un héroe con... encuentro muchísimas cosas guay Porque él tiene mucha, muchos sponsors que Todo el mundo, en cierto modo, da igual que sea Grande o pequeño puede llegar a tener Eso está muy interesante, la verdad muy, muy interesante O sea, literalmente Qué guay, tío, me estoy flipando como ha venido, tío eh, Literalmente un chaval, Rubén, hermano Y se acaba de suscribir ha venido por el, por el TikTok Increíble, hermano, guapísimo, tío Eso me mola, es ¿eh? un huevo O sea, os lo prometo que me hace muchísima ilusión porque Pienso que no es la plataforma en la cual todavía hago nada O sea, solo subo contenido porque no me deja hacer nada TikTok hasta no tener... me entendéis? Mil viewers, como dijo Álvaro, perdón, mil followers O sea, vamos tranquilito, de chill, ¿no? Todos los días subiendo contenido, pero no todos los vídeos siempre generan followers, ¿no? O sea, es así Spoiler, una parte de la, eh, de la casa de la Bernanda, de Bernanda Alba, en serio De Orque y lo baneó, qué grande ese tío increíble eh, que uno eh, viniera por Tito y se ha o sea, suscrito o sea, literalmente del tirón, y lo más bonito es eh, ello, que le, lo, lo bonito es que le he el mensaje, ello, que le, una, más, una persona más como vosotros y vosotras os parece entretenido y os divierte el contenido tío. o sea, me flipa, me flipa me flipa porque a diario pienso que, que es un fallo mío, ¿no? El que ahora mismo Twitch vaya sin de mal o que genere más o menos, ¿no? Antes generaba mucho y la verdad es que me digo en un canto los dientes. Es, como siempre digo, una, una ola que tenemos que surfear, literalmente, y tenemos que meterle bien duro. Esto que está pasando en Twitch es simplemente un intervalo de tiempo en el cual está en la mierda. Eh, las personas creadores y creadoras de contenido que a lo mejor estaban ante a nuestro alrededor, solo queda Saray, como digo, siempre en mano y yo. Y la única persona que se lo toma de una manera seria, pues ella, ¿no? Literal, ya me codería. Eh, lo demás, yo qué sé, tío Que al cabo de comunidades así Siempre con nosotros, eh, literal, ¿no? A la larga también pienso que es lo bonito, ¿no? O sea, ver que todas las personas, por supuesto En este aspecto, pues... No sé, tío, tienen también un poco de lo que... No de lo que se merecen, pero... Sino que experimentan en sus propios cuerpos, tío Y menten lo que es crear contenido en Twitch Que no lo digo por nada, hermano, pero... Yo no me metí en Twitch para hacer dinero Me metí en Twitch para crear contenido eh, para mis amigos Literal, y ya después me encontré Una comunidad increíblemente bonita, o sea... No tiene nada que ver No tiene nada que ver, tío No tiene nada que ver Solo quería compartir y no sentirme inútil Por haber desperdiciado toda mi infancia Y madurez jugando al LOL O sea, literalmente Entonces era como Hermano, vamos a jugar al sol Vamos a jugar Tekken Vamos, wow, qué guapo ¿Sabes? Ese palo Y ha derivado en esto La verdad es que estoy increíblemente contento, tío O sea, a pesar de que Twitch se esté quedando con un montón de dinero Que, que no es suyo Literalmente, os lo prometo Que no es suyo, tío y sabéis lo más bonito, digo, que aunque no salga bien, compadre. Lo, lo guay. Es que nosotros, nosotros dimos, dimos lo mejor de nosotros mismos. Hice todo lo que estaba en mi mano. Pero no quiere decir con esto que me vaya a rendir mucho menos ahora, ¿eh? Solo digo que por si acá. Ese por si acá es algo que siempre tenemos que tener ahí, ¿no? Obviamente nos hacemos mayores y eh, lo que es el cotizar, ¿no? Pues siempre es lo importante, ¿no? A la larga lo que buscamos es ser eh, malditos eh, Lo diré, tío. Coño. Ah, tío. ¿Qué cojones? Empresarios eh, Individuales y autónomos ¿No? Al fin y al cabo eh, o, eh, Otro vídeo de, de la Merlina Dios eh, mío En ni mí, Dos minutos eh, Viendo TikTok Pero es por eso fan, pero tú Es lo que te he dicho antes En plan Hay peña Hay peña muy desesperada Vale, en TikTok Hay peña muy desesperada Rollo Tú le pones esa canción A un vídeo tuyo Y tú sabes Que va a tener 100 visualizaciones más fan, pero tú Solo porque tienes esa música Entonces lo pones Ah, en plan rollo, yo qué sé, ya me entendéis. Yo pongo música para los Excel y ya está. Pero porque lo mío es un gameplay. Entonces, si un payo una paya va a bailar, va a hacer, yo que sé, una pollada, va a poner un, la música de este más trending topic para que genere. Eso es la, la verdad, ¿no? Absoluta de las personas que crean contenido. No solo en Twitch, sino en todos lados, man. Me mola, tío, esta parte, ¿eh? Nada, valió la pena, papa grande, me cago en la leche. Aún recuerdo cuando vine estabas en clase, clase aburrido y entré a Twitch para ver el contenido del LOL y me topé con tu canal, te lo juro de corazón, eso me mola mucho. O sea, realmente, eh, porque me representa un güey parte de otra. El simple hecho del LOL, tío. La importancia que tiene el LOL para mí. O sea, que lo de Coyro son por el LOL, eh. Si, o si. No, o sea, por el LOL y porque también ahora, gracias a vosotros, después de un entrenamiento muy duro, realmente tengo un Predit, tengo un aim y tengo una forma de ver el puto Valorant bonita rollo que antes no tenía. Y realmente es gracias a vosotros. Yo no tenía esa perspectiva del balón hermano. Tenía la perspectiva de voy a reventar la peña, me hago 30 kill y ya está. Ahora siento que si tú no das directrices a tu equipo cuando juegas, da igual que sea a las 2 de la mañana o en directo, estás perdido. Y si tú no hablas, estás perdido. Y si tú no le dices bro, vete a este lado, estás perdido. O sea, la gente, conforme más elo tengamos, más comunicación debe de haber, obviamente O sea, ya me jodería, estoy seguro, tío Y obviamente en ligas bajas, como Como plata, oro, donde estamos ahora mismo eh, Casi en oro, eh, es de decir Que la gente tiene poca comunicación, que debería tener más Literalmente Oh, fuck yeah. oh hey, you made it you got my fresh virgles. What? Me encanta, ¿sabéis que esto es una puta alusión? O a los hombres de negro, una de dos, o a <ríe> Cuando empecé a ver full era cuando jugabas eh, al Ken Abrejo de Spirit. Qué gran juego esa, Kali Sensei, te lo juro. Literalmente, me encantó, eh. Pues hoy traigo, bueno, un juego similar. Es de los mismos creadores, se llama Waittail Es la polla, es una niña con una tabla de... Una tabla de, de, de sur, o sea, perdón eh, De... Ah, ¿Cómo se llama? De... Ah, ¿Cómo se llama, tío? Joder, o sea, no me acuerdo, man Lo que se hace en la puta playa eh, Para 20, no, tío, o sea, no ah, Solo de la puta tabla, ¿sabes? En plan, por el agua, con el... a la delta O sea, literal ¿Qué cali? Come, come, come, come, come, come, come Lean in close, get close to me, man Está un poco colocado, ¿eh? Y ayer fue una alegría, campeón que en 6 Me me acordé de ti. Eh, de, vamos, como un demonio. Iván LOL, genial, tío. ¿Surfear? ¿Skype sur Puede ser. O sea, el surf no. O sea, lo, lo que vas con. Es, ¿Sabes? Que aquí me pone mucho, ¿sabes? Realmente vas con una tablita y vas volando. ¿Sobre qué hora suele hacer directo? Sobre las 16 horas españolas siempre, campeón, Rubén. Es más, bueno, o sea, no es por ser pesado. Con lo de Discord es que por ahí siempre tienes todo, campeón. En plan, cuando prendemos directo, directamente eh, sale un bot y dice, eh, ya está el maldito pesado. Al papá, hay un <risa> el papá hijo en con directo ¿Es verdad qué? Hay páginas web para buscar Sugar Mommy eh, Skysurfing Papá, eso El skysurfing es eh, increíble O sea, qué guapo me parece eso Nunca lo he hecho Pero me recuerda a esa vaina, eh Os lo juro Literalmente Y siempre eh, También Rubén, perdón eh, Son seis horas o sea, a no ser que me caliente Que la verdad es que tengo ganas también De, de esta Navidad Hacer cuando os dé las vacaciones aquí eh, De Navidad Por ejemplo, en Chile en, en, en, Bueno, en Perú Argentina México Vais a pillar ahora mismo Las vacaciones Si no las habéis, si no la habéis pillado ya, ¿no? Realmente eh, De Navidad, ¿no? Eso era papá, papá Sí, o sea, literalmente no pude eh, no estar eh, Mucho porque salí No te preocupes, estuviste con tus amigos Es eh, bueno, o sea, al mismo tiempo el, el, el relacionarte, ¿no? O sea, pienso yo que Por supuesto es importante Para también desarrollar tu, tu personalidad, ¿eh? O sea, no obstante siempre a 6. Es lo que define, ¿no? La, nuestra junta de pequeños, tío Papá sirve ¿no? Eh, para de eh, amasarme O sea, hacerlo de... Qué guapo es eso, tío Es verdad, hoy Pazo estaba yo Y tenía el, el típico gato de pelo Guapísimo, y, o sea el pe... Es que la polla Bueno, yo no podría tenerlo aquí Porque Nacho explota, tío Ya que es alérgico Pero sería la caña Dice, regresa a la aldea cruzando el río Me encantan los diálogos Algo muy curioso, que ya os he dicho Es que cuando le damos la espalda a un NPC Su diálogo cambia y se siente ignorado Eso es la apoya, hermano Eso es la apoya. mirad los putos topos me está flipando el juego. También espero que os esté gustando. Ya nos vamos, eh. También ahora, o sea, no os preocupéis. Hermano, son como Scritters, tío. Son como los Scritters. Fue un derivado de los, de los Gremlins, obviamente, como ya sabéis, tío. O sea, el género de los Gremlins, como el Lacher eh, de ese tipo de seres, pues causó un, un fanmate enorme, ¿no? ¿Qué coño? Parecía que había peña, tío. Uf, la vacación de mis amigos y yo eh, estamos planeando eh, para hacer eh, una barbacoa. Joder, ojalá yo podéis llegar a decir que todo el mundo, campeón de 6 disfruta disfrutáis y, y, y no, no planeando hacerla. Se lo dice ellos a tus colegas, le dice, excusa, mi, mi, mi colega Papá Giggle, cabrón, que streamea a ellos. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Cuando todo el mundo se hace grande y mayor, como ya sabéis siempre, a kali 6 fan 0 después tiene otro tipo de responsabilidades. Es imposible muchas veces hacer eso. A no ser que sea algo muy. ¿Ya me entendéis? Disfrutad esos momentos, coño, al máximo exponente y no emborracharos tanto ellos ¿eh? Haceros cacho, eh. Haceros cachos Ya para agrupar, será. Como supiste, yo y mis amigos eh, también lo haremos, eh. Digo, eh. Pero a este caso, podéis hacerlo. Hombre, lo que pasa es que la barbacoa siempre tenéis que tener mucho cuidado. A Sensei Fan, tú. Nosotros la hacemos, pues, en los campos. O sea, bien alejados, obviamente. Eso sí que. Guau, wow, que va. Solo eh, llevaremos eh, cerveza. ¿Será? Qué gachosa, o sea, ¿no? Pero por eso, o sea, ya que consigo la cerveza, nos cogemos nosotros un, un plomillazo increíble, eh. Fuera de coña. Draco, buenas tardes, gachón. Muchas gracias por eso, me habitado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo va? Por supuesto, este martesito, ¿eh? Borracho, ¿verdad? Cerveza. Sí, pasa sí, sí. que. Es el juego de Rick and Morty, mi hermano Draco. O sea, ¿os acordáis que en el Summer F... A ver qué coño me dice. En el Summer F, básicamente, lo que hicimos. Eh, ¿Vale? Lo que hicimos es traer, o sea, básicamente que en plan, el. Como. El, el short, ¿no? Guapo. Trajimos una reacción muy pequeña Literalmente, no saqué vídeo, Draco Pero salió este juego ¿Qué tal te fue la mañana, gachón? Y en la polla un juego hecho por Adult Swing Imagínate, es una locura Llevo dos horas jugando, eh Me parece como que quiero jugar más, tío Creo que se podrá Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Furro? boss? ¡Soy el jefe! Me parece muy, muy gracioso, tío. Eso, campeón, <risa> lo saben. Gracias, Lumine. Eso era, eso era. Eso era. Es que digo, espérate porque ayer lo estaba hablando eh, el canegro así por encima y digo, eh, espérate, eso es otra vez lo del Minecraft, ¿no? Vale, soy el puto jefe, gente. Pobrecito, ¿por qué están aquí? Uh, eh, burocracy Simulator <risas> No me jodas, qué guapo, cabrón Vale, eh, simulador de, de burócrata, ¿vale? Increíble, eh, a la vez, tío, increíble Qué cojones, tío Nana, el juego tiene unos clichés increíbles, fuera de coña, me flipa Espacio, eh, F, 1 eh, <risas> Qué minijuegos, tío, o sea, la boya Gente, increíble Quiero matar algo ya, y eso, ahí eh, C, C, eh, 1, espacio eh, C, espacio Increíble, nada de loco, o sea, me parece súper gracioso Es súper divertido, perdonadme por haberme Estado, por, por calentarme jugando ahora mismo Al, eh, Alive, pero es que me está pareciendo Súper curioso, y al mismo tiempo súper dinámico O sea, me encanta <risa> eh, Flipa, tío <risa> ¡Qué cojones, tío, espacio F, C, F, C F, F, Espacio ¿Qué coño, tengo que hacer 32, no me jodas ¿En serio? ¿El último? ¿Este es el último? ¿Eh? La contribución, ¿sabes? Finally, man Pero está muy guapo Lo siento, está flipante, tío Vale, regresar, igual a confirmar Nos lo ponemos el disco eh, el, Bueno, el disquete teletransportador Y ya estaría Me parece bonito No sé cuántas horas tiene el juego Pero supongo que esta semana Nos la hacemos Y además, esa, eh, eh, sabéis la... hala, La de ganas que tenía yo... ¿Lol? ¿Y qué chingados quieres, santo cielo? Acabo de salvarme, podría agradecértelo. Y ya sabéis que siempre sueño con ese momento de decir: Hoy solo voy a jugar un con juego concreto y mañana traigo otro. Pero claro, eso es normal ahora que también, por supuesto, tenemos la suerte con este tipo de juegos. Para visualizar, ¿no? O sea, ¿Y esto? ¿Te dice disco? Ah, de, de vacío. Qué guapo que estén viendo su propio canal, incluso, tío. Te dice: Encuentra las coordenadas de Grubius. En plan, sé lo que pasa O sé cómo va por parte de vosotros O tal vez estamos aquí es el albos? Me encanta que solo tengo un ojo, tío Sí O sea, ah, necesito una dosis, me hace falta Le voy a meter un tiro que flipas, eh O sea, que te den No tengo nada de eso Vale, vamos a ver, descodificando A ver si viene el boya. o sea, es dura en esta parte El segundo capítulo está siendo muy largo, eh Está siendo súper, súper, súper largo fight, <risas> Está con el mono, tío El puto alienígena <risa> ¡Qué cojones, chaval! Vale, ahora sí que sí, aprendemos este portal, ¿no? Y supongo que nos iremos a por el final boss. Eh, ah, continuar, ¿no? Ahora trae... Eh, trae la base de Cruy. Ah, o sea, hola. Me encanta, tío. O sea, aquí no era ni de conia, ¿no? Será fuera, supongo. Ok, grande, se ilumina, campeón. Muchas gracias, leyes. Que también es eso, me es un poco imposible porque estoy en directo, ¿no? El poder llegar a estar atento de cómo va el partido, o sea, casi imposible. Vale, ahora sí que tiene que ser ya. Que no te doy eso, las dronjas. Hasta luego. Qué guapo, tío. Vamos a darle. Lo convertimos. Me mola. Es muy. Muy, no sé, tío. Bonito. Y tiene una personalidad muy grande, tío. El juego tiene mucha creatividad. Me mola mucho eso. Me representa, tío. Ahora, ¡pum! teletransporta. ¡Ese es el boss! <risa> ¡Wow! ¡Hostia puta! ¡Es un topo! ¡Lol! Joder, los anuncios me comí como tres, pero solo estos tres campeones de y porque lo regula. No. Acaba de utilizar un escritor ¿Eh? Hermano, pagarás por eso, maldito bastardo. ¡Hostia, la leche? ¡Hostia, cómo mete? ya cómo mete gente? Ay, que me muero. O más, es que campeón, es lo que iba a decir, Avezari. O sea, si te has comido solo tres, menos mal que está funcionando, porque es decir, que ya no sé qué hacer, Abezari, para regularizar más unos anuncios. Twitch siempre se queda con una porción bastante grande. O sea, es ridículo, campeón. Te lo juro de corazón. Hijo de la gran bericky. Oh oh, no le he dado. Vale, ahí arriba. Para ponerme vida. Oh oh. ¿Me ha dicho die already? ¿A qué mueres tú, su perro? Oh, se me apaga el monitor. ¡Ah! Y lo siento, campeón de Zari. vuelvo a repetir que también el tweet... La verdad me da, me da mucho coraje. No te voy a mentir. no está? Aquí. Me da mucho coraje el sim Oh, ¿Y esto? ¿F? ¿Lol? El simple hecho de, por supuesto, tweet no me deja regularizar más aún así los Los anuncios. O sea, me gustaría que salieran menos, la verdad. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ah, son bichos de zona. ¡Muere! ¡Bastardo! ¿Hay más? ¿Eh? ¿Where is? The other Qué raro, ¿dónde está, tío? Ahí Venga, ve, guarro, baja Baja, guacho, baja Pelotudo Crubis ¿Vas a bajar o te pego? Bobo, ¿bobo qué? No sé qué carajo va a hacer Pero no lo voy a utilizar ahora ¿Qué tengo que hacer? What? Ah, vale, está aquí ya ¡Ah! No, no, no, die already you Ah, que se lo puedo devolver, gente Me mola mucho la animación esa, eh Debía hacer eso, el parring Eso es un parring, gente Eso es un parring, gente Increíble si, la de, si le di a la F, lo tiro, ¿no? Ah, o sea, si le di a la F a eso, lo tiro, a ver Ah, no No tengo munición Hostia, la verga, güey como pues que no tengo munición, gente? ¿Uno de vida? ¡Wow! ¡Munición, allí munición! ¡Pero no me puedo morir! ¡Tengo uno de vida! Vale, vale, vale, vale. Munición. aimon Amon, Amon. Amo, Amon. ¡Wow! Vale, no me había dado cuenta que tenía que ir por el mapa. A ver si lo puedo. ¿Dónde está? Oh, oh. Nada. Oh, qué putada. Vale, se lo he vuelto. Qué guapo eso. ¿Lo? Hay? Qué guapos los combos Y yo me mola muchísimo que cada boss Sea como un mundo diferente, tío Es que literalmente, hablando a, a bote pronto Es un mundo diferente Cómo mola, tío Cómo puto mola ¡Lol! Hijo de fruta ¿Te dejé en ¿No? ¿Lol. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Para ahí como Mayema! ¡Vamos gente, vamos! ¡Hostia, no me puedo enganchar! Vamos a regenerar vida ¡Hostia, la leche! ¡Hostia, la leche que se ha puesto a tirar mierdas! ¡Que flipa! No tengo munición. O pues sí. Necesito restablecer vida, gente. Ya después de eso, ya veremos, ¿no? Tengo la... Una... Oh, oh. Vale, vale, le he dado, le he dado, le he dado. Vale, ah, puedo pegar los PP. Lol, ¿Tres? ¡Wow! Uh, ¡Majestic! No es ¿eh? No nada para aquí. No tengo, no tengo, no tengo. I don't have emon, emon. Vale, le tiro la... Joder. Qué complicado, ¿eh? Vale, voy a asegurarme Voy a asegurarme que le venzo, ¿vale? De una manera óptima que sería pillando la vida aquí Y viendo dónde cojones está Entonces, Ah, vale, vale, nada, nada, nada nah. Iba a decir, ¿dónde cojones están los bichos que me están pegando? ¿Pero es esto? No puedo morirme aquí, no puedo morirme aquí De ningún modo, eh, eh no Me niego, vale, matamos a ese La munición la pillo, vale, recargo ¡Sal ya, perro! ¡Sal ya! ¡Madrefa! ¿Ya salió? Eh, no voy a dispararle, ¿vale? Porque antes he perdido bastantes palas así Vale, ¿dónde sale? En el centro, supongo, ¿no? ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Hostia, la madre! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿What? ¡Mierda! ¡Ah! No le puedo pegar el tiro, guapo ¡Qué ¡Qué fumada! Aún no ha empezado eh, Argentina, en eh, Croacia Claro, campeón, allí sí O sea, por ejemplo, y Profe no ha dicho Que allí empezaba a las 2 de la tarde, básicamente Pues aquí a las 8, campeón Es por eso Ahí a lo mejor estarán la, las televisiones Pues haciendo un poquito de bola Del partido, Dios, qué locura el boss, eh Tío, qué puta locura, chaval ¿Dónde salió? Aquí Por favor, dale, dale, dale, dale Bien Uh, putada, eh ¿Dónde está? Vale, a ver si me tira la mierda esa no, no, no, me muero. Gente, me muero. Madre del amor vergoso. No me puedo morir, gente. Tengo un punto de vida. LOL. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. 8 menos cuarto. Eh, en la 1. Mira para que vea, campeón. Empieza antes incluso. Es eso. Es como un pequeño comercial, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. LOL. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. ¡La madre que le parió concha a su madre! Dios, vaya vos, tío. ¡Qué loco! Chaval, No lo que juega, eh. ¿Dónde está? Es que no lo veo. Ese es el problema. Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Dónde estás? ¡Vale, vale, vale! Vale. Tengo que matarlo ya, gente. Joder. Eh. eh no sé. Eh, ¿Dónde hablas? Eh... Será, será algún, algún tipo de string campeón, ¿no? Tengo que pegarle con eso, gente Joder, joder, joder Le he dado Le había dado a eso Vale, vale, ahora, ahora, gente, ahora, ahora, ahora F, perdóname, F Vale, me queda bien poco, voy a asegurarlo Para irnos ya al Fortnite también un ratito, si no Nos vamos a estar jodidos A ver dónde sale, Dios, qué locura, cabrón me mola las dinámicas de bosses, ¿eh? O sea, me parecen súper, súper divertidas. Se nota que va a acabar ya, ¿eh? El boss. Él va a morir ya. No sé si tendrá. Si tendrá. Checkpoint. Tiene que salir aquí, ¿no? ¿Dónde? No sé, tío. ¡Ah! ¿Y eso? ¿Cómo que me ha dado? ¿Me está dando? ¿Dónde estás? Hostia, que me muero. Hostia, que me muero. No me jodas. ¡No me jodas! ¡Necesito no morirme! O pues lo dejaré para mañana, güey. No mames, güey. Dame vida. A ver si le doy ahí. Vale, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Muere, mamón, mamona. Vamos, papá. Grande, campeón. de Zari. qué duro. Oh, qué duro. Es que tienes que estar todo el rato. La fase de los. Y grande, Zari, campeón. Me la leche. Muchas gracias. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me he pegado tres horas jugando con directos seguidos, eh. Se pasa un poco de la raya, ¿eh? Solo, wow. Oh, y eso. ¿Es su arma? Oh, Gus, Gus. ¡Ja, ja, ja! ¿Es una escopeta? Qué sí, mono, cabrón. Me da pena que sea un arma, ¿sabes, rollo? ¿Me entendéis, no? O sea, ¿El tío te le dando un arma? ¿Y eso? Está hablando a mí, tío. Qué locura, como subo ahí arriba. Me encanta, tío. ¡Oh! ¡Diablo! ¿Habéis visto lo que tenemos? ¡Hostia, qué guapo! Ah, entiendo. O sea, esto aquí. ¡Lol! Miradlo gente, lo veis? Qué mecánica, está muy guapo, está muy guapo gente, está muy muy guapa las mecánicas, muy muy guapa. Me está sorprendiendo las mecánicas que está teniendo el juego, ¿eh?